Estoy presentándose. Bueno, arrancamos entonces. Eh, ¿Qué vamos a ver hoy? Eh, vamos a hacer el teorema de representación para reticulados distributivos. Primero vamos a repasar lo que vimos en la clase pasada, eh, que nos va a servir de motivación para lo que vamos a hacer hoy. Y es, esencialmente... Eh, Habíamos hecho una, una forma de representar POSETS dentro del conjunto de partes y habíamos, eh, eh, habíamos podido ajustar eso para álgebra Bull y decir que las álgebras bull finitas son exactamente las álgebras de partes de un, de un conjunto fijo. Eh, ahora vamos a tratar de combinar esas dos... Ideas para obtener algo para los reticulados distributivos finitos. Bien. Bueno, entonces repasamos primero. Eh, dado un POSET y un elemento, entonces habíamos definido esto, el conjunto ideal principal, que son, todo lo que son menor, todos los elementos del POSET que son menores o iguales a D. O sea, es un conjunto. Si uno lo piensa como una función, flechita para abajo, toma un elemento del poset, D en este caso, y me devuelve un subconjunto del poset. ¿sí? Y eh, recién discutíamos por la grabación de que son equivalentes, de que D sea menor o igual a, a C, para elementos de poset, es equivalente a que el ideal principal, que esté incluido en el ideal principal determinado por el conjunto más grande. Lo repaso la cuentita esa rápidamente. Voy a repasar esa cuentita. Entonces, este, bien, entonces D, es menor o igual a C, si solo sí, el ideal principal está incluido en el, el otro ideal principal. ¿Y esto por qué es cierto? Bueno, entonces la prueba de esto era rápidamente que para esta implicación, entonces eh, supongamos que, quiero ver, que todos los elementos, estos aros son conjuntos, quiero ver que todos los elementos... De el, de el ideal determinado por D Están En el ideal determinado por C Pero ahora esto por definición Es que X sea menor o Igual a D ¿Sí? Pero ahora D Es menor o igual a C por hipótesis Y entonces por transitividad, X es menor o igual a C, como habíamos dicho. Y la vuelta, ¿cómo era la vuelta? Eh, D pertenece a D por reflexividad. Porque D es menor o igual a D, entonces D es menor o igual a D, entonces D pertenece al ideal principal de determinado por D y ahora esto está incluido acá, entonces por definición de inclusión, D, como está acá, tiene que estar en el conjunto más grande, entonces D pertenece a C, y esto por definición D es menor o igual a C, listo. A ver, bueno, seguimos presentando. Bueno. Entonces, eh, con eso pudimos demostrar de que la función que manda a cada punto, a cada elemento del poset, al ideal principal determinado por, por él, o sea, a un subconjunto, esta función, ¿qué tipo tiene? Para cada cosa de P me da un subconjunto de P, o sea que el, el, la imagen va al, al conjunto de partes de P. Entonces, eso es un isomorfismo entre P, el poset P, y un subposet de partes. El suposito dado por la imagen. Es un isomorfismo entre P con su imagen. Y eso sale directamente de la propiedad de la equivalencia entre estas dos cosas. De hecho, sale la. Eh, que sea inyectiva en consecuencia con directa de esto, por la antisimetría del orden. Bien. Entonces teníamos eso, y me gustaría hacer un dibujito para ilustrar repetir el dibujo que hice antes. Eh, voy a empezar el dibujo y después comparto después muestro este entonces acá teníamos x y, y z son dos eh, es un poset de, de tres elementos ¿sí? y Tengo este post de tres elementos. Y entonces, ¿quiénes son los decrecientes de acá? Acá. Esto de acá es X decreciente. Son todos los que están a nivel de X o más abajo. Esto de acá es Z decreciente. Son todos los que están bajo Z, igual a Z o abajo de Z. Y, y el decreciente de, de Y son todos el, el ideal principal determinado por Y son todos Porque todos están, eh, son menores o iguales a Y Y entonces esto me da una... Eh, en, en partes del pose, lo habíamos dibujado Este... Acá tengo vacío, acá tengo singulete X, acá tengo singulete. Vamos a los colorcitos que, que ya habíamos determinado. Acá tengo XZ, acá tengo XY, acá tengo YZ, acá tengo Y. y acá tengo singulete x singulete z y acá x y z que son exactamente los conjuntos estos no el singulete x el conjunto formado por x solo es el decreciente de x y singulete z es el conjunto decreciente formado por es el ideal principal. Ahora más adelante se van a dar cuenta por qué me estoy confundiendo tanto entre el decreciente y e ideal principal, porque vamos a definir lo que es un conjunto decreciente e ideal principal, va a ser un ejemplo de eso. Y esto es el ideal determinado por, este, por Y. ¿Eh? Entonces, la función F que me está representando la función F, que es la función mandar al decreciente, me está mandando Y acá, más podemos usar otro color para que me quede bonito. La función de representación F me está mandando Y al conjunto total, Z a esto. Y X me lo está mandando a esto. Ahora en más, no hace falta que yo haga todo el, muestre todo el diagrama no me parte. Con saber a qué conjuntos va, va a ser más limpio. Si hago más ejemplos más adelante. ¿Sí? Entonces es un ejemplo de lo que hace la función que me toma. Un elemento, y me devuelve el ideal principal. Todos los que están por debajo de, de él. Bien. Esto, luego, lo, eh, lo pudimos aplicar a Alkeres-Bull. ¿Sí? Para Alkeres-Bull vimos dos lemas. Uno, eh, es el lema que bajo todo elemento de un álgebra de Boole distinto de cero, existe un átomo, ¿sí? El segundo lema, que la consecuencia del primero, es que para dos elementos ¿sí? que no estén relacionados, tal que X no sea menor o igual a Y, hay un átomo que los separa, hay un átomo que está debajo del primero y que... No está debajo del segundo. ¿Sí? Y obtuvimos un teorema de representación similar al anterior. ¿Sí? No igual. Fíjate que son todos los elementos que están abajo de X, pero no de, no de toda B, ahora. Sino solo de los átomos. ¿Sí? Esto me da un isomorfismo entre B, el arqueo de Bull finita con el que empecé, y. El álgebra de Boole de partes, y este teorema de separación, lo que me estaba asegurando, es que, fíjate, acá te dice, si X no es menor o igual a Y, entonces hay un átomo bajo X, y que no está bajo Y, o sea que hay un elemento en F de X, un átomo que está bajo X, y que no está en F de Y, y eso quiere decir que F de X no está incluido en F de Y, X no es menor o igual a Y, implica que F de X no esté incluido en, en F de Y. Y si hago tomo contra recíproca, obtengo de que F de X esté incluido en F de Y, implica X menor o igual a Y. O sea que el lema de separación me está dando una dirección de la preservación acá del orden. Para que esto sea un isomorfismo, tiene, basta con que preserve el orden y sea biyectiva. Preserve en el sentido de sí, solo sí acá. Y esto me está dando una implicación. La vez pasada, me... no pude dar el, el argumento completo acá, que dije que era por inducción, pero se me estaba trabando por, por un, un, una tontera que me olvidé, que es la siguiente. ¿Cómo para probar de que eh, bajo todo elemento y, eh, de un álgebra de, un de Boole distinto de cero, hay un átomo? Y dije que esto se podía probar por inducción para cualquier POSET que contenga eh, de, más, de, de dos elementos o más y que tenga primer elemento. ¿Y cómo se hace eso? Para eso había un ejercicio que decía que un átomo, eh, lo voy a dibujar a esto para que, para que quede claro, voy a dibujar esto bien entonces el ejercicio decía yo tengo acá un poset ¿sí? tengo un poset con un mínimo y y acá tengo un elemento B y entonces yo ahora me puedo fijar acá el ideal determinado por B que es un subposet. Acá tengo un poset P, B es subposet de P. ¿Sí? Y entonces yo me puedo preguntar si acá hay un átomo. Entonces, si agarro el subposet ideal principal determinado por B, y me fijo en este poset y me fijo si hay un átomo acá el ejercicio dice es que eso realmente también tiene que ser un átomo en todo el poset entonces a pertenece a átomos de b el pilar principal sí solo sí a pertenece a átomos de p y con ese ejercicio cómo hago para encontrar eh, átomos de un poset finito arbitrario ¿Qué hago? Hago casos. Eh, la prueba es por inducción en el cardinal de P, por inducción eh, en cardinal de P, y hago casos, ¿sí? Sea B perteneciente a P. Si B es átomo, Si B pertenece a átomo de P, listo, ya terminé. Esto me había olvidado. Y si no, hay hay un, hay algún X tal que 0 es menor que X que es menor que, igual, es menor que B entonces por hipótesis inductiva hay átomo ya se me acaba de pisar no me parece a ver sí, voy a seguir acá hay átomo en el ideal principal determinado por X. ¿eh? ¿Por qué? Vamos a ver que tenemos que estamos en el, las hipótesis. Porque este decreciente tiene al cero, imagínense que esto fuera el X, cualquier, el ideal principal tiene que tener al cero y tiene al menos dos elementos porque X distinto a cero. O sea que estos dos están. Y tiene cardinal más chico porque ahora B no está acá. Entonces hay un átomo ahí. S es átomo en B y está bajo B. Bueno, esto es una instancia particular de un teorema más básico, mejor enunciado, que, que lo voy a citar más adelante. Lo digo ya mismo, todo post finito tiene un, un elemento minimal. S esta misma prueba, prueba, eso mismo. Es mal podría decir ya, con esta misma prueba, sale todo POSET finito tiene elemento minima. Este, esta misma prueba sirve, o sea, hay que acomodarla ligeramente la mano y ya prueba eso. Bien. Vuelvo entonces a eh, compartir. Esto después lo voy a... Bueno, ustedes lo van a poder ver de nuevo. Así que dentro de un segundito lo voy a tener que borrar. Bien. Continuamos. Ajá, bien. Entonces tenemos que esto es un... Eh, el, el teorema de representación de, de arqueo Orebull, ahora me dice que esto es un isomorfismo entre lo que está del lado izquierdo y lo que está del lado derecho. El o sea, acá el... La imagen es todo, es sobre la función F. ¿Sí? Bien. Ahora bien. Eh, el conjunto de, de átomos, ¿sí? No es. No es este. Nosotros cuando hicimos el, el, el, uno de los primeros ejemplos, ¿sí? Estamos, eh, el ejemplo de la representación de POSET, habíamos de, eh, decidido usar los ideales principales porque me relacionaban con el orden. Y ahí los átomos no están muy claro digamos, que, cuál es el rol. Ya lo vamos a ver ahora a continuación. Pero esto de usar los, los elementos que están abajo de uno es como, es como bastante importante. Y entonces ahora con esta noción que vamos a introducir ahora de conjunto decreciente, es una generalización que cumple la misma propiedad que los ideales principales. ¿sí? Esta propiedad que me permite pasar, voy a volver un segundito acá, esta propiedad acá que cumple los ideales principales, ¿sí? va a ser cumplida en algún sentido por esta generalización que voy a definir ahora, que son los conjuntos que decrecientes. ¿sí? Un conjunto va a ser decreciente, o sea, tengo P un pose, y tengo D un subconjunto de P. ¿sí? Entonces, un conjunto es decreciente, si ¿sí qué cumple? Si están todas las cosas más chicas que cualquier elemento del conjunto que quiero ver que es decreciente. O sea, repito acá, lo, leo lo que dice acá. Supongamos que tengo un elemento de este conjunto D. Para saber si es decreciente, ¿qué tengo que, que chequear? Tomo cualquier elemento de D. Y ahora tomo cualquier otro elemento Z de POSET, ¿sí? que esté abajo de, de, del elemento de D, de este X que está en D. Entonces no le queda otra a Z que caer en D también. Eh, eso quiere decir que el conjunto es decreciente. Es decir, es cerrado para abajo, quiere decir. ¿Bien? Buah. Y le llamamos DDP a la familia de todos los subconjuntos decrecientes de P. Ahora vamos a ver ejemplos, los ejemplos triviales de, de esta noción y después voy a ver unos ejemplos de la pizarra. Ejemplos triviales. Si P era el pose, entonces el conjunto total es decreciente. ¿Por qué? Porque el consecuente es trivial. O sea, fíjate que empezamos diciendo para todo de x, z en p, se da que bla, bla, bla, z pertenece a p. Trivial. Vacío lo es. Vacío es decreciente. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque el antecedente es falso ahora. Si en lugar de D acá pongo vacío, me da antecedente es falso, entonces toda la implicación es cierta. El, los ideales principales son decrecientes, y ahí se dan cuenta porque me estuve confundiendo todo el tiempo y diciendo el decreciente determinado por D. Este es un ejemplo de decreciente por transitividad. La pruebita que hicimos al principio prueba de que incluye la prueba de que esto es decreciente. Y ahora un ejemplito más, más rarito que es cualquier conjunto de átomos junto con el vacío, es decreciente. ¿Por qué eso? Bueno, ahora voy a... Eh, esto está relacionado. Fíjate que voy a, voy a volver un poquitito. ¿eh? Voy a volver un cachito. Si nos fijamos acá, la función esta que me manda a X al conjunto de átomos, si yo acá le pusiera el vacío, o sea, si, si, si, si pusiera acá ah, como... Este, el, el, si pudiera pusiera el mínimo elemento, perdón, a ver, déjenme que, que vea si, si es que dije bien acá, junto con el vacío, no, acá dije mal, Acá, quiere, acá tiene que decir junto con el primer elemento. Perdonen ahí la, el error. Ya me parecía que había algo... Así tiene que decir. A ver si estamos, si estamos corrigiendo bien. Así. Ah, Cualquier conjunto de átomos junto con el primer elemento. Primero veo esto un segundito. Si me permiten, vamos a tratar de ver esto. Bien, entonces este eh, acá me hace falta verlo. Eh, Ah, me serviría que es el de Bull, pero prefiero no. Voy a dibujar la parte de abajo. ¿sí? Bueno, hago todo. Este, tengo esta álgebra de Bull, ¿sí? Y ponen que tengo este átomo y este átomo. ¿Sí? Lo que dice el eje de átomos, junto con el primer elemento. Eso es decreciente. ¿Y por qué? O sea, este conjunto de acá es decreciente. Y chequeemos. Tomo, para chequear que es decreciente, tengo que tomar cualquier elemento de acá y cualquier elemento que esté abajo de ese en el poset. ¿Cuáles cuál están abajo de este? Menores igual a este. El mismo está en el decreciente, y el otro que está, el cero, listo, y así con cualquiera, y esencialmente esa es la prueba, o sea, un átomo, lo único que tiene abajo, estrictamente, es el primer elemento del pose, entonces si pongo el primer elemento, ya está, sí hagamos un ejemplo de, de no decreciente, por ejemplo, este no es decreciente. ¿Por qué no es decreciente? Chequemos. Entonces, tengo... Este punto está... ¿Quiénes son los que están abajo de él? Este está. Este está abajo de... Este que se llama... Le voy a poner A. Y este le voy a poner B. A está debajo de B. Y sin embargo, A no está en este conjunto. Entonces, no es decreciente. ¿Sí? A ver, ¿cómo es el mensaje? No, no, no. Es decreciente. Pregunta si eh, es decreciente, si al menos uno está por debajo. No, tiene que estar, todo lo que está por debajo tiene que estar en conjunto. ¿Sí? Pum. Mejor dicho es, no es decreciente si al menos uno no está por debajo. Ese sería justo al revés. Este es decreciente porque todo lo que está por debajo, este conjunto, es decreciente porque todo lo que está por debajo de elementos de él está en el decreciente. Todo lo que está por debajo de este punto es este punto y el cero. Todo lo que está abajo de este punto es este punto y el cero. Y siempre eso está, cae dentro del conjunto decreciente. Ahora, cuando algo no es decreciente, cuando hay al menos algún punto que está debajo de un elemento decreciente, del, del supuesto decreciente, y, y no está en el conjunto. Este conjunto de acá, para este conjunto, hay un elemento del conjunto que tiene cosas por debajo que no están en el conjunto. Entonces, este subconjunto de dos elementos que estoy señalando acá no es decreciente por culpa de este, por culpa de este. Este también está abajo de este y no está. ¿sí? Eh, en este dibujo de acá, tenemos tres ideales principales, son determinados por x y z, pero hay más conjuntos decrecientes. ¿sí? Por ejemplo... Por ejemplo, eh, aquí en este ejemplo de aquí, voy a borrar un poquito. En este ejemplo de aquí, xz es decreciente, Y no es ideal principal, y Z no es decreciente, y en este caso, pues X es menor o igual a Y y no está. O sea, el conjunto formado por i y, y z no es decreciente porque x está por debajo de i, entonces debería haber caído adentro. Y ya tenemos un ejemplo de conjunto decreciente. Bien. Seguimos. Bueno, lo que decía recién es que en el caso de las álgebras de Boole, acá la, en la representación no tenemos un conjunto decreciente. Para Posit sí, fíjate que la función va a un conjunto decreciente, porque todos los conjuntos, ya vimos que por transitividad, todos los ideales principales son conjuntos de crecientes. En el caso de Algebra Bull, esto no es decreciente, pero si yo le pusiera el 0 acá, a todos los elementos de ahí le pusiera el cero, este, estaría mandando X a conjuntos decrecientes. Entonces eso motiva esta definición, de algún modo. Estamos acá. Acá hay un, un lema de una propiedad, ya habiendo visto algunas propiedades, entonces tenemos este lema que dice que si D1 y D2 son conjuntos decrecientes en, en P, entonces su intersección y su unión también lo son. Voy a demostrar la primera. Voy a demostrar la primera propiedad de esa. Este. A ver si se ve acá, entonces eh, de 1 intersección de 2 es decreciente. Vamos a demostrar esto, eh, y entonces supongamos que X pertenece, para probar que es decreciente, lo que tengo que probar es, supongamos que Z es menor o igual a X, y X pertenece al decreciente. Entonces lo que quiero ver es que Z también está en el decreciente. ¿Sí? Entonces, como D1 es decreciente, Fíjate que Z es menor o igual a X que pertenece a la intersección, o sea, pertenece a los dos. Entonces pertenece a D1. Entonces, por esto, por esta parte, Z pertenece a D1. Y como, eh, y lo mismo, para D2, ¿sí? Entonces, también, como Z es menor o igual a X y X pertenece a D2, porque está en la intersección, entonces Z pertenece a D2, por ser D2 decreciente. Entonces, hemos visto que Z pertenece a D1, Z pertenece a D2, en conclusión, Z pertenece a D1 intersección de 2 que era lo que queríamos ver. Bueno, seguimos. Bien, queda como ejercicio probar la segunda afirmación y decidir cuál de estas propiedades vale para los ideales principales. O sea, si uno cambia acá con, si acá cambia, ideales eh, son decrecientes por, son ideales principales, decidir si vale, si valen ambas, alguna, ninguna de estas propiedades. ¿sí? <coughs> Y como corolario de, de este lema, eh, el conjunto de los, los decrecientes de un poset junto con la inclusión es un subreticulado acotado de parte del poset con inclusión. Porque esto veníamos trabajando antes de empezar a grabar. ¿Cómo hago para chequear de que un conjunto es un subreticulado? Bueno, tengo que ver que es cerrado por las operaciones. Y acá estamos viendo que las operaciones naturales de partes, que son la intersección y la unión, me dejan estable al conjunto de los decrecientes. Tengo dos decrecientes, entonces su ínfimo en partes y su supremo en partes este, cae de vuelta, es un decreciente de nuevo. Y además sabemos que el vacío y el todo, no o sea no solo que son un subreticulado, sino que además el, están, están el máximo y el mínimo elemento. El primero y el último elemento están. Entonces es un subreticulado no solo subreticulado, sino subreticulado acotado. Y como este es distributivo, entonces este también es distributivo. ¿sí? Todo subreticulado. De un reticulado distributivo, es distributivo. Bien. eso no, eso no, no. bueno, ya, ya empieza a spoilear lo que va a pasar más adelante, ¿no? O sea, no importa qué pose yo tome, los decrecientes forman un retic subreticulado distributivo. ¿Eh? Eh, bien. Bien. Entonces, volvamos a, a, a lo, con lo que iniciamos la, la clase de hoy. Todo poset se representa con un subposet de partes. ¿sí? Eh, ¿Y cuáles partes tuvimos que tomar? O sea, ¿cómo, ¿cuánta información nos hace falta? O sea, depende, a, a, cada, a cada conjunto, ¿sí? En, en, en ambos teoremas de representación que vimos antes, el de POSET y el de arclare asociábamos a un elemento del POSET un subconjunto del POSET. Pero no es necesaria toda esa información, o hay casos donde es necesario, y otras que no, Entonces está bueno entender cuánta esa información es necesaria para codificar al POSET, como un subposet de partes. Y bueno, en los posets generales, habíamos visto que la información que hacía falta son todos los que están debajo de un elemento. Y medio que no podemos ajustar más que eso. ¿Eh? Voy, a, voy a tratar de, de, de, de, de ir a la, a la pizarra. A ver si puedo explicar. O sea, para codificar este elemento x, tomé su decreciente, es decir, el conjunto de todos los que estaban abajo de él. Y me, menos que eso no puedo, ¿no? Porque fíjate que si, si digo, bueno, a este le voy a poner el conjunto vacío. Fue. Bueno, uy, ahí ya estoy perdido. ¿Por qué? Porque si a este le pongo el conjunto vacío, obligadamente acá va a estar comparable con todos los otros, y sin embargo no se compara con el Z. Y entonces ya ahí estoy en un problema. Y, y hay, hay un problema como más grave, ¿no? Eh, siempre siempre estoy, estoy trabajando en el contexto de que... Eh, usamos esta idea de asociar a cada elemento lo que están, parte de lo que están por debajo, para poder preservar automáticamente el orden. O sea, para que el orden se traduzca en la inclusión. ¿sí? Eh, abajo de este, no hay, estrictamente abajo, no hay nada. Y a, estrictamente abajo de Z no hay nada. Es decir que si me olvido de, de esta información, de la información tener a X, en este caso pierdo la forma de distinguir con Z. ¿Sí? Si digo, ah, bueno, a este le asocio los menores estrictos que él, pero entonces ahora ya no va a ser uno a uno, porque mando a este, si considero los menores estrictos, me va a dar vacío, porque no hay ninguno menor estricto, pero este también va a ser vacío, porque no hay nadie menor estricto que Z. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un problema. Ahí necesitamos toda esa información. Acá, por ejemplo, para el caso de I, realmente no me hace falta la información de tenerlo ahí, acá. Esta información que está acá, esta información es redundante, acá. Alguien, algún, algún compañero había eh, sugerido... Mandar, eh, no sé si había sugerido, creo que, creo que a veces un compañero sugerido mandar el Y a el par XZ y, y eso no está mal porque, o sea, de hecho me va a dar esto: el, el pósito original de este XZ es isomorfo a singulete X par XZ singulete Z, Tiene una, son isomorfos. Eh, y, y eso termina siendo cierto porque la información esta de tener al, al, al, al poner al último elemento acá es redundante, porque como que ya puedo darme cuenta que como era el último elemento, ¿sí? no, no me hace falta ponerlo para saber de que está, va a estar arriba, o dicho en, en términos llanos, esto está incluido acá, y esto está incluido acá, no me hace falta poner al, al, al, al Y extra para, para tener las inclusiones. Y, y justamente está pasando también de que justo el Y se obtiene como supremo de estos dos. ¿Sí? Eso estaba en la firmina y no lo dije, que el inverso de, la, de, de, de en el álgebra Boole, la función F que me representa, que es eh, la, la, la, la inversa de la función f, es supremo. Y también en el caso de POSE también el, el, la inversa es el supremo. Entonces, acá como que estos dos, eh, el supremo juega un rol acá. Eh, ahora, si me, me voy al ejemplo de la álgebra de es un ejemplo de un álgebra de bull chica, eh, o, no, no, pongamos una grande, la de, la, de, la de tres a tres ¿sí? Ya no hace falta, yo tengo un álgebra de bull así abstracta, ¿sí? Y imagínense que yo hago esta misma cosa para el álgebra de Boole. ¿sí? Uso lo, los ideales principales. Acá no se puede dibujar, ya sería muchísimo trabajo dibujar un álgebra de Boole partes de todo esto. ¿sí? Pero ¿qué pasa? Pero juguemos, aunque lo hacemos, lo único que hace falta es identificar quiénes son los decrecientes. ¿sí? Acá tengo 0, 1, A, B, C. De e -E. ¿Qué pasa si yo quiero hacer los ideales principales acá? Los ideales principales tienen que pinta tienen acá. El ideal principal determinado por esto es el solito. El ideal principal determinado por este es A con cero. El ideal principal determinado por este es C eh cero, y así sigo. El ideal principal determinado por F es 0 b c f. Y así. Uno no me hace falta hacer todo el diagrama de partes. El ideal principal determinado por D es 0 a b d. Para el caso de F, voy a dibujar el ideal principal determinado por F. ¿Sí? Así. Este es el ideal principal determinado por F. ¿Sí? Para o, recuperar F, Sí. tomábamos el supremo. O sea, había una función, este es el álgebra de Bull B. Este es el álgebra de Bull B. Y había una función de B, en parte de B. La función esta. Esta función estoy pensando, ¿no? Y para volver, tengo su. Para recuperar F, no me hace falta tener toda esta bolsa. Si yo quiero tomar supremo, o sea, si yo voy a recuperar el elemento que está arriba de todo, como el supremo de las cosas que están acá abajo, no me hace falta tener todo. De hecho, tener cero es redundante porque el supremo de cero, el supremo de cualquier cosa con cero me vuelve a dar esa cualquier cosa. Y tener a F acá también es redundante porque lo obtengo como supremo de estos dos. Y es un poco lo que está pasando en el teorema de representación de que de buhl No me hace falta tomar parte de todo B. Basta con estos puntos de acá. ¿Por qué? Por la atomicidad y separación. A cualquier elemento lo obtengo como el supremo de los átomos que están abajo de él. No me hace falta más. No me hace falta más información que eso. ¿Sí? Eh... Eso es lo que quiero discutir ahora, y ahora con el caso de, de reticulados, lo que acabamos de decir es que lo que estábamos discutiendo era cuánta información o cuántos elementos extra de, de, de un POSET hacen falta para recuperar el elemento que yo estoy tratando de codificar. O sea, a cada elemento del POSET le asigno un subconjunto. ¿Y hace falta todo lo decreciente? No. Bueno, acá vemos que para POSET generales sí, O no sabemos todavía restringir eso. Para el bull, basta con los átomos, porque cualquier elemento se recupera como supremo de los átomos que están por debajo de él. Y esencialmente, como habíamos dicho antes, esencialmente son algunos decrecientes, porque lo único que, la diferencia entre un conjunto de átomos y un decreciente es ponerle el primer elemento y nada más. Y ahora para reticulados distributivos, que es estamos apuntando ahora, tendríamos que ver algunos ejemplos para ver qué, qué, qué novedad puede haber. ¿sí? Este... Bueno. Entonces voy a hacer unos ejemplos y luego de esos ejemplos vamos a hacer un corte. Bien. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué podemos hacer? Voy a borrar el pizarrón. Este, me parece que ya el poset de tres elementos de este ti ya no me va a hacer falta. Y este, vamos a trabajar con algunos reticulados distributivos. El primer pose vamos a ver un reticulado distributivo ahora. A ver. ¿Sí? 0, 1, A, B. Tengo esto, es un retículo distributivo. Me parece que voy a empezar un poquito más abajo porque Google Maps no me deja trabajar tranquilo. Ahí está. Bueno. Entonces tengo eh, ese poset. Veamos los ideales principales de esto. ¿Eh? Entonces tenemos, vamos a hacerlo con verde como estábamos haciendo, el, el color code. Esto es 0 decreciente. Esto es A eh, para abajo, ideal principal. Esto es B para abajo. Voy a poner en otro lado, te queda un poco. Esto es el singulete cero. Este es 0A. Y B decreciente es 0AB. Y el 1 decreciente es todo. Este, este es un reticulado, es todo. Ahora, a B, lo quiero recuperar con parte, con alguna fracción de su, de, de, de su ideal principal. Y la idea generalmente viene siendo recuperarlo a través de la, eh, del supremo. Ahora... Bueno, imagínate que saco, puedo sacar el cero, puedo sacar el a, sí, lo saco, o sea, pero el hecho es que si saco el b, ya no lo obtengo a b como supremo de otras cosas. ¿Sí? O sea, si de este conjunto saco el b, No lo recupero como un supremo, ¿Sí? eh. Entonces, y, y eso está pasando, está como fulero porque está pasando con todos los elementos. ¿eh? Si acá acá tengo el, el, el par 0A, entonces si saco el A, ya no puedo, este, no puedo obtener a, a como supremo. Y como estábamos con esta idea, insistiendo con esta idea de, de, de, de, de trabajar con conjuntos cerrados para abajo, decrecientes, para que se me preserve con el orden o el orden del post se transforme en, el, en la inclusión. Te, si tengo que mantener B, tengo que obligadamente mantener todo lo otro. Entonces, como que no ahorro nada ahí. ¿eh? Hacemos un último ejemplo y vamos al recreo. Vamos a hacer este ejemplo. ¿Sí? Entonces, a esto le llamo 0, es 0. 0, A, B, C, D y 1 ¿Sí? Vamos a ver a ver los decrecientes acá. Tengo este. Tengo este. Eh, tengo. Vamos a hacer otro decreciente acá. Voy a usar otro color. El decreciente determinado por D. Esto de acá es el decreciente determinado por D. Y esto de acá es el decreciente determinado por B. Mucho. Vamos a poner, bueno, el decreciente determinado por B es 0B y el decreciente determinado por D es 0ABD. Con B está pasando lo mismo que pasaba acá. La única manera de obtenerlo a B como supremo de cosas de acá, de su ideal principal, es que esté B. Y si queremos que sea decreciente, tiene que estar todo. A D, sin embargo, de acá ya hay algo de información redundante, porque al D lo puedo obtener como supremo de estos dos. ¿Sí? Entonces, a D lo obtengo. Como supremo de A y B. O sea que acá hay algo de información redundante. Me está sobrando un poquito de información. Bueno, lo que vamos a hacer de, después del corte es darnos cuenta cuál es la propiedad que importa acá para quedarnos con la cantidad justa de subconjuntos de, del reticulado distributivo de manera que el la representación sea exacta, obtenga yo una familia de subconjuntos que sea isomorfa al reticulado distributivo. ¿Sí? Si yo acá pongo todos los subconjuntos de P, siempre voy a tener algo más grande que P. ¿Sí? Pero acá en el algebra de en vez de tomar parte de B, nos quedamos con mucho menos porque solo fijarme en lo, fijándome en los átomos pude codificar la información completa del álgebra de Bull, entonces me quedaba exactamente descrita como parte de los átomos. Este reticulado no es complementado, así que no puede ser parte de nada, no es un álgebra de Bull. Pero, como dije, vamos a identificar exactamente cuál son, cuáles son los subconjuntos que me hacen falta para codificar exactamente cada elemento. Bueno, volvemos en 15 minutos, 10 y 17 tengo acá, corto y me quedo para consulta.